apareció mi querido primo Monguillo Moquillo tempranito en la mañana me escribió Monguillo Moquillo para decirme que que ya no es comunista para decirme que ya no quiere saber del comunismo porque dice que aquello no es como antes ya se le acabó el vivir ya es retirado del mining, no tiene el Jeep y no hay combustible, ya no puede vivir como él vivía y ahora tiene dos hijas, adolescentes que van a cumplir 15 años y no tiene con qué monguillo moquillo hacerse cargo de lo que se le viene arriba que cada, cada 15 le cuesta medio millón de pesos. En esa situación está mi primo Monguillo Moquillo Aquel primo mío Que se pasaba la vida entera conmigo Corriendo por aquellos potreros En las estribaciones del escambray Y ahora el tipo está en candela Ahí se lo mandé a decir en la directa Apareció el señor Monguillo Moquillo Despenestrado, sin nada, sin un centavo Olvidado ya no hay nada que buscar en la base campesina porque ya no hay campesinos. ni tampoco hay nada que robar en las bases porque allí no hay nada allí, eso es como el infierno que pasó la candela y lo que dejó atrás fue ceniza y carbón ahí no quedó nada y ahora el, el señorito me mandó un, un un mensaje esta mañana temprano a través de uno de los correos de las hijas preguntándome que si me acordaba mi primo ¿te acuerdas mi primo de aquella época en que por allá por las fincas de los abuelos ese me acuerdo monguillo ¿te acuerdas primo lo bien que nos llevábamos?, sí era el primo que yo más quería ¿te acuerdas que nos pasábamos el día entero en aquellos caballos por los ríos tirándonos de los palos Rildo Prince Buenos días maestro Buenos días Rildo Rildo contando aquí la historia que apareció mi primo monguillo moquillo un abanderado lleno de medallas que fue a la Guerra de Angola, hijo de mi tío Ramón, aquel que se quería coger la casa del médico, y que hoy no tiene el tipo nada. Hoy el hombre no tiene nada, tiene dos hijas que van a cumplir 15 años y no tiene un centavo. Ya no trabaja en la base campesina, ya se retiró del minín y le quitaron el jipi que tenía, y ya no hay rollos de alambre, ni pesticida, ni potrerón, ni insecticida que robarse, y ahora, ahora, ahora el primo contrarrevolucionario que hace 27 años partió desde Cayo Perle, Cayo Blanco para allá por el Golfo de Guacanayabo, ahora se acuerda que tiene un primo. Mientras no lo necesitó y mientras robó y mientras vivió del comunismo, el primo era un gusano. Ahora el primo es el primo, es la sangre y hay que recordarse de aquellos tiempos en que de niño corríamos por aquellas maniguas rompiendo callos de Yaré y monte haciendo espadita de palo jugando a los mosqueteros, a d'Artagnan y a toda te, a, a aquella suerte de héroes infantiles en aquella libertad que teníamos en aquella finca que era de mis abuelitos que la habían comprado en los días de, del inicio del primer gobierno de Batista. aquel par de inmigrantes que llegaron de España sin nada y que trabajando duro se compraron un pedazo de tierra y que tenían un sitio una finca que llegó a ser la finca de referencia provincial y que él entre otras cosas por ser miembro de la base campesina aunque no lo hizo, apoyó desde adentro para que a mis abuelos le fueran cercando el cerco valga la redundancia al punto que ya no quedaba nada y, y, y los desplazaron para un, una región de allá de, del oriente que no tenía nada que ver con nosotros y allá fuimos a dar en, en poco menos de una caballería de tierra de aquellas 30 caballerías de tierra que tenían mis abuelos eh, así es el comunismo y ahora apareció Moquillo ahí, Ramón Moquillo como le decíamos nosotros monguillo Moquillo que no tiene nada que quiere irse para los Estados Unidos porque tiene una hermana por allá buenos días maestros, saludos a todos Briana sit sí, hola Dayana, la gente de Italia, hola Dayana, ¿cómo estás mi amor? Emilia, un, un saludo, la gente de Limonar Matanza, Rildo, ya no quedan limones ni en Limonar, ahí no queda nada, destruido todo el país, y ahí estaba viendo los muchachos de, con máscara todo el mundo, hablando de parones y de, Qué bueno que la gente está aprendiendo, no puedes pelear a pecho limpio con esta gente porque son unos deshonestos y unos bandoleros, hay que pelear en el anonimato. Hay que pelear desde la clandestinidad. Es un régimen que está liquidado. Que cada día son más voces que se suman y se rebelan. Y es la juventud la protagonista de la rebelión. Son los jóvenes los que los van a tumbar. Esos que ellos les robaron su sueño. Que no les permiten soñar. O ellos se arreglan o la juventud cubana y las madres cubanas los van a arreglar. De que los arreglan, los arreglan. Uno sinvergüenza todo, hoy me escribió, a las seis de la mañana tenía el correo ahí. Yo me levanto por la mañana a revisar el correo todos ustedes, a ver lo que ustedes escribieron y, y me encuentro un mensaje. Hola mi primo, me puso. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de Monguillo? De Monguillo Moquillo dijo. Digo, mira, tú, fíjate que me senté con calma. Me senté con calma, yo que me voy todos los días a las 4 de la mañana, hoy no me había ido de la casa, porque ayer tuve un día muy compli complicado, y hoy lo tengo también, tengo que adelantar trabajo que tengo aquí, porque tengo que estar con Julio hoy, vamos a ver qué pasa. Así son los comunistas de sinvergüenza, ahora, ahora Moquillo quiere irse de Cuba, y como él, debe haber 60, 70 mil militares, en Estados Unidos el otro día me mandaron un video de un tipo en, en Estados Unidos que fue policía en mi pueblo en chancleta en un chor por allá cargado de comida de un supermercado empujando un carrito por las calles digo mira tú un hombre que no permitía en el pueblo mío ni vender un plátano que me dieron más ganas de coger un avión y ir para allá a caerle a bofetar por hijo de puta así son estas manos sinvergüenza. Voy a tratar de estar con Julio hoy a las 9. Tengo trabajo que hacer bastante aquí, Emilia. Voy a ver si adelanto. Voy a tener una directa de, de media hora con ustedes. Y me voy porque tengo cosas que hacer. Tengo que hacer una división. Hay un cuarto de desahogo. Y tengo que hacer cosas. Tengo que hacer instalaciones eléctricas. Tengo cosas que hacer. Miseria total. Jerry, ¿cómo está mi hermano? Miseria total, ahí no quedó nada para nadie. No les quedó nada, no dejaron nada. Vamos a ver qué pasa. El país está al borde de una rebelión nacional. Es inevitable que la gente se vuelva a rebelar. Ya te lo dije el otro día, se rebelaron ya. Ya, no, no quedan dos semanas más para que la gente se tire. Ya, eso es una situación insoportable, insostenible. Eso no puede sostener a nadie allí. Eso llegó y paró. De ahí para adelante no se puede hacer más nada. Ahí no hay más monte ni más camino que buscar. La gente llegó al límite del aguante. De ahí para allá, o se rebelan o se mueren. No queda más nada. Montecristo, ¿cómo estás, mi hermano? Está bien. María Victoria Borges, buenos días, capuchado, casi me pierdo la directa. Gracias a Dios no te la perdiste, mi hermana. Hola, saludos, soy La Pérez. Hola, soy La, ¿cómo estás? Aquí contándole la historia a la gente de, de mi primito Monguillo Moquillo, que después de 27 años casi, sin saber de él, hoy me escribió. Hoy me escribió pidiéndome compasión y misericordia, apelando a los recuerdos de mi abuelo y de mi familia. Cuando éramos muchachos allá en las pincas del Guasimal. Eso es en la zona de, del escambray espiritual, de donde éramos nosotros originarios. Qué bueno, Montecristo, hay que trabajar y hay que darle duro a la vida. Que la vida cuesta dinero. La vida cuesta dinero, mi hermano. No Gracias, Guayabero, por tu superchat. Gracias, mi hermano Gracias por ese superchat, Que Dios te ayude y que siempre Tengas para dar, hermano mío Lo mejor para ti Que una lluvia de De todo lo bueno Caiga en tu vida En tu familia Y que todo lo que hagan Tus manos prospere, mi hermano Gracias por ese superchat. Se te agradece, guayabero. Eh, gracias, mi hermano Montecristo. Lo mismo que le dije al guayabero para ti. Que, que nunca le falte, que Dios siempre los ayude a todos. Y ojalá que... Que nunca, que, que siempre tengamos para dar, carajo. Gracias por ese super chat, Montecristo. Yo quisiera estar en la directa con Milanés pero... Esta semana voy a estar complicado, estoy complicado. El tema de Orlandito, Orlandi, Orla, imagínate que Orlandito, aparte de habérsele roto la cámara, eh, dejó de transmitir porque está enfrascado. Ya estamos contra el reloj. Él anunció la premiere de la canción nuestra para el 20 de mayo y, y estamos contra el reloj. Limitado con todo. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa. Estamos haciendo una canción no con el hecho de buscar dinero. Si el dinero llega, felicidades, pero no es el objetivo de la canción. Es llamando a la unidad del pueblo de Cuba para que nos levantemos a, al combate final, para ponerle fin a esto, porque los cubanos no podemos seguir huyendo de nuestra tierra. Los cubanos no podemos seguir construyendo el futuro de las naciones con nuestro sudor. Hemos votado cuatro generaciones de cubanos, y hubiésemos podido coger todo ese talento, toda esa riqueza, y las hubiésemos podido invertir en nuestro pueblo, y habríamos podido vivir en paz, en concordia, en libertad, con abundancia, en nuestra tierra. Los cubanos tenemos que ponerle punto final a este capítulo de terror. No somos nosotros los ciudadanos del país que sobramos en nuestra tierra. No somos nosotros los que tenemos que huir de nuestro país. Ellos son los que tienen que aceptar, la convivencia con nosotros en libertad y en prosperidad, o se tienen que ir o tienen que enfrentar la cárcel, o tendrán un día que, que enfrentar una rebelión nacional. Pero el país no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir eh, llorando las calamidades de nuestra tierra desde tierra ajena, se acabó. Es hora de que el pueblo de Cuba vuelva a su casa. A que heredemos lo que nos corresponde por derecho, nuestra nación. La nación que el Partido Comunista nos arrebató. La nación que la barbarie y la intolerancia de San Seboruco de la Piedra, Fidel Castro, nos hizo perder y nos quitó. Nosotros no podemos seguir en esto. Tenemos que volver a nuestra patria. Y tenemos que hacerlo desde ya. Tenemos que abogar por lo único que va a salvar a Cuba, que es el patriotismo y la unidad de su pueblo. Por eso el objetivo de esa canción. en Guasimal, de ahí era la finca de nosotros, ok, en Guasimal, ahí, ahí fue donde nosotros nacimos, Emilia, mi hermana, gracias por tu super chat, se te agradece, lo mismo que, que le dije al Guayabero y a Montecristo, y lo mismo para todos, no importan si colaboran o no colaboran, la misma, la misma bendición, el mismo deseo de que Dios los ayude, y de que siempre tengan una mano generosa extendida para dar que Dios los ayude a todos nosotros tenemos que recuperar nuestra tierra por eso, fíjate que el objetivo de la canción la canción yo la escribí solamente con un propósito el clamor final el, el, el llamado final del pueblo de Cuba a la rebelión última y total de nuestra nación sin odio, sin matar a nadie sin quemar a nadie, sin, sin darle golpe a nadie, nosotros, yo, yo no peleo así, una nación que diga basta, que se terminó, que hay que darle un vuelco a este país, que esto tiene que coger otro rumbo, que el hambre no puede ser nuestra realidad diaria, que el dolor, las lágrimas, el sufrimiento de todo un pueblo tienen que pesar más que la alegría de una pandilla de ladrones en el poder. Un pueblo no puede seguir llorando para que una pandilla de delincuentes disfrazado en una ideología siga viviendo a sus chanchas como si fueran reyes, dueños y herederos de un país entero. Ellos son los que sobran, ellos son los que se tienen que ir de ahí. El pueblo de Cuba no tiene que huir de su tierra. ¿Por qué tenemos que huir 10 millones, 14 millones de hombres a una pandilla de que no llega a medio millón de bandoleros, en incluyendo hasta los chivatos. Ellos, ellos son medio millón de personas y tienen sometido a 14 millones de hombres por cobardes, por pusilánimes, por malos patriotas, por indecisos, por desconfiados que hemos sido todos los cubanos. Entonces tenemos que buscar un camino final para liberar a nuestra nación de esto. Nosotros no podemos seguir en esto. Yo me levanté con, con, con, con la nostalgia en el alma. Ese primo que me escribió, el comunismo me lo arrebató a mí. Ese era el primo que más yo quería, andábamos juntos para arriba y para abajo, en todos aquellos caballos, por todos esos potreros. Si íbamos a buscar un nido paloma íbamos juntos para el monte. Si, si, si con un saco de abono abuela caridad en la máquina me hacía un juego de, de vaquero le hacía uno a monguillo moquillo si yo me metía espadachín monguillo moquillo se metía espadachín si yo tenía una novia en un pre monguillo moquillo iba para allá y se buscaba una novia también y me lo arrebató el comunismo cuando cogió 12 años que se metió en las Camilitos comenzó a alejarse y a alejarse y a alejarse y hasta el sol de hoy hoy 27 años después Vuelvo a tener contacto yo con mi primo Mongo, el primo que yo más quería en la vida. Que hoy ya no siento por él nada. Me queda la nostalgia de esos años, pero pues yo soy un hombre de 50 años. Pero el, el, el comunismo me lo robó, como le robó la vida a 14 millones de cubanos, como le robó la familia a los hijos, a los padres, a todo el mundo. Nosotros no podemos seguir en esto créeme que no es por mí que ellos están en el poder si fuera por el encapuchado hace muchos, muchos años el encapuchado fuera un mártir o un héroe de la patria cubana pero yo no soy Cuba, yo no puedo liberar a Cuba solo ni tengo los recursos ni tengo la fuerza todos juntos somos más como como decía Eliezer Ávila nosotros somos más pero tenemos que juntarnos y tenemos que sacrificarnos para ponerle punto final a eso Permitimos que destruyeran nuestra nación. No importa si es o no es pacíficamente, lo que pasa es que que tiene que ser, tiene que ser. Voy a estar media hora, caballero, que no tengo más tiempo. De todas maneras, gracias por, por conectarse. Tengo cosas que hacer, tengo un día complicado. increíble a lo que los cubanos hemos llegado con todo este tema gracias Dayana lo propio para todos ustedes yo los he acogido a todos como parte de mi familia ojalá que seamos muchos miles más estamos creciendo poco a poco yo sé sixto pero del territorio americano no se puede hacer nada donde ustedes viven allí eso hay que salir de esa ratonera con un buen grupo de hombres dispuestos se acaba aquello gracias Zoila, por ese aprecio lo propio para ti y para todos ustedes todo lo destruyen y todo lo acaban la mano es chanchullero y sinvergüenza ya la cogieron con la pobre negrita Jordán Camora no es fácil esto, esta lucha. Emilia, habría que comprar un territorio nuestro, algo que nos pertenezca, algo donde la mano larga del Estado de Estados Unidos no nos impida actuar. Algo donde no haya interferencia de nada y de nadie. Algo que deben hacer del consenso de todos los cubanos. Porque lo demás es soñar con, con utopía. Lo demás es soñar con utopía. Lo demás es soñar con utopía. Algo que nos pertenezca. Es que las mujeres, Vilma, son más valientes que los hombres. Las mujeres son más valientes que los hombres. La mujer es un ser extraordinariamente distinto al hombre. La mujer es más guapa que el hombre en todo. Soporta más el dolor. Soporta todo. La mujer es distinta. La mujer no va a dejar que le arrebaten la vida de sus hijos. Tú verás que al final se van a, a revelar las mujeres cubanas. La cosa se le va a joder. Las mujeres cubanas los van a tumbar ahí. Tú verás. No te preocupes, Dayana, déjalo ahí, eso no molesta. A mí no me molestan las claridades, ¿para qué? están dando dinero, si te dan view, te están dando centavos, pero te están dando algo. Déjalo ahí, a mí eso no me molesta. Eso a mí no me molesta. Las mujeres cubanas al final se van a imponer y los van a desafiar. Y las mujeres son guapas, a las mujeres tú le caes a palo y, y, y las, mujeres, las mujeres son de trapo. Las mujeres son duras, muy duras el golpe, el sufrimiento lo que hace es hacer más fuerte a la mujer La mujer es más el hombre es más cobarde que la mujer para todo ningún hombre se da candela la mujer se quema y se mata la mujer es dura de pelar, no te vayas a creer eh, la columna vertebral de la humanidad es la mujer no es el hombre Brian Fernández gracias Brian, un saludo para ti también ¿Cómo está La Habana, Brian? Dime, ¿cómo está la, la capital de la república? ¿Cómo amaneció el país? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo qué se comenta en la calle que dice la gente? ¿Van a seguir aguantando la vida entera en eso? ¿O van a esperar morirse en la casa? Un día pagarán su culpa a los traidores. No te preocupes que esa canción la compuso un comunista, pero es una gran realidad. Ellos van a pagar, Tranquilo. Más tarde, más temprano, el pueblo de Cuba los va a derrocar. Ahí está la juventud cubana, los bien encapuchados todos. Ahí está, al final el pueblo de Cuba los va a derrocar. Al final el pueblo de Cuba se va a imponer, va a terminar imponiéndose, como mismo se le impuso en la antigua Rodesia, en Zimbabue a Robert Mugabe. Que todo el terror que sembró Mugabe al final el pueblo Zimbabüez lo derrotó. Lo mismo va a pasar en Cuba como mismo pasó en Indonesia con, con su harto. Que al final por bárbaro que fue su harto y corrompido y dueño de toda la economía del país. Al final el pueblo de, de Malasia tumbó a, a su harto. Como mismo tumbaron a Ferdinand Marcos, a Corazón Aquino y a todos los tiranos y abusadores de este mundo. Al final el pueblo de Francia le pasó la cuenta a la, a la, a la, a la opulenta y disipada vida de los Luises, de su esposa María Antonieta. Al final el pueblo se va a imponer, siempre las naciones se imponen, siempre el espíritu de rebeldía de un pueblo se impone a la barbarie y la intolerancia. Más temprano que tarde... Nosotros los cubanos volveremos a recuperar la libertad y en nuestra tierra otra vez brillará la libertad y el sol de la justicia. Más temprano que tarde vamos a ganar la guerra. La victoria es nuestra. Cuando llegue yo no sé, pero al final vamos a ganar nosotros. Eso no puede ser eternamente, en el poder hasta siempre. Seguro que sí lo vamos a hacer Claro que sí Pero es que el pueblo está perdiendo el miedo Poco a poco llegaremos lejos Poco a poco lo vamos a lograr Tranquilos Exactamente El único eterno e inmortal, sabio Poderoso, es Dios Contra eso no puede nadie Y cuando llegue el momento en el reloj de Dios Dios va a ejecutar su obra extraña allí Ya están dando los primeros vestigios Ya soplan los vientos De la grande tormenta que se va A cernir sobre el partido comunista Es que Dios las hizo, Dios las dotó de otra, Dios las hizo distintas a, al hombre. Son otra cosa. Al final, ¿dónde está Hitler? Al final el mundo lo derrotó. Y, y van a derrotar a quien sea en este mundo. Ya se acercarán, Brian, a Dios. No te preocupes, ya se acercarán. Claro que sí. Entre más maltrato, más resuelto se ve el esclavo de rebelarse. Claro que sí. Claro que sí. estoy convencido de que es así señores me voy casi ya que tengo cosas que hacer me conecté un ratico para que supieran que estamos aquí en, en la lucha de cada día cada día que pasa hay más desencantado más desilusionado y cada día que pasa son menos personas que van a tener mi, mi primo monguillo se les viró, imagínate Si se viró monguillo, ¿quién no se va a virar allí? Si se viró monguillo, ¿quién más no se va a virar? Exacto Así mismo Montecristo el antes y el después del pueblo de Cuba es el 11 de julio. Ahí veremos qué es lo que pasa. Cada día que pasa ellos son menos. Y al final van a terminar solos. Y cuando estén sin nadie, entonces el pueblo se los va a comer. Sin pueblo no puede gobernar nadie. Sin gente no se puede seguir en el poder. Si el pueblo de Cuba los abandona, se tienen que ir. Se tienen que ir. Cada día el pueblo de Cuba está más distante y más lejos de ellos. Cada día se están yendo más y más y más. Cada día están pasando a las filas de la verdad. Millones que un día estuvieron engañados. Los quiero mucho, caballeros. Me voy ya. Hablamos más tarde, si puedo, por la noche. Voy a hacer todo lo posible por estar con Julio hoy. Los quiero, se me cuidan. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a la gente del Super Chap y que Dios nos ayude en esta empresa